¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ey, amor! ¡Ey, gracias por estar aquí! Solo que está muy temprano. Tranquila, cariño. Sabes que el frío de la mañana no es ningún impedimento. ¡Ay, por cierto! Hoy salgo a las 9 de la noche. No creo que pueda dormir al lado tuyo. No importa, cariño. Sabes que me encanta que siempre pienses en mí. Eh, ¿Estás seguro? Solo no quiero despertarte. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime Me preguntaba a veces por qué lo hiciste Tu obsesión conmigo ha asegurado que solo tú puedes verme Es que solo te quería mío Que tus signos vitales estuvieran enterrados solo en mi corazón y en mi propiedad